Pedazo de luna, mi corazón te anda buscando, ¿dónde te has ido, cariñito mío? Nada ha cambiado, mi corazón te sigue amando, te encontraré y no te dejaré. Yo no sé dónde irás, ni con quién andarás Te extraño cada día más y más Pedazo de luna, mi corazón te anda buscando ¿Dónde te has sido, cariñito mío? Yo no entiendo por qué tú te fuiste. Yo no entiendo por qué lo hiciste. Porque yo te amaba, pues si hay videos yo te dedicaba. Días tras días yo me la pasaba pensando en ti. Porque hubo lindos momentos que la pasé junto a ti. Linda princesa, linda carita de ángel. Eso se quedó en mi mente grabada. Hay muchas cosas que paro recordando. Al día siempre me la paso llorando. Porque te amo, yo te extraño, regresa por favor mi amor, que yo te sigo amando, te sigo extrañando, quiero tenerte de nuevo en mis brazos, dedicarte muchas canciones y poesías, decirte que yo te amo solamente a ti, porque eres la reina de mi corazón. Oye mi amor yo te amaré, no te dejaré, mucho menos nunca te abandonaré, como lo dije en unas de mis canciones, que siempre yo te amaré, te amaré de ley, te quereré amor, nunca te dejaré, eres la reina de mi corazón, reina de mi cielo, te amo mucho bebé.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 Junto a ti A pesar de todos los errores que cometí Los cambiaré Te quiero mucho bebecita. Este mensaje es para ti Que volveré a estar junto a ti No te dejaré Te amo mucho mi reina Te quiero, te quiero, te quiero. Pedazo de luna Mi corazón te anda buscando Dónde te es que has ido, cariñito mío, nada ha cambiado, mi corazón te sigue amando, te encontraré y no te dejaré.